Ya, compadre, aquí estamos en otro jueguito del recuerdo, les traigo World War Z, ¿ya? Bueno, yo sé que es un juego que nada que ver con Atari y con juegos antiguos, pero, puta, estaba esperando este juego hace rato y quería puro tenerlo. Este juego salió más o menos el 26 de abril, más o menos, no sé, no me acuerdo, del 2019, así que lo vamos a probar. Bueno, ya he estado jugando, obviamente he estado leveleando armas, personajes, todas las cuestiones que vienen dentro pero a los que les gusta matar zombies y los que han jugado Let's for Dead todo ese tipo de juegos les va a encantar compadre igual está súper bueno tiene varios modos de juego multiplayer cooperativo multiplayer puta, así como de, de, de, de entre equipos ¿cachai? entonces está, está bueno weón, a mí me gustó entonces vamos a jugar hoy día la campaña la campaña cooperativa ya en línea compadre vamos a jugar en internet entonces ¿cachai? yo ya estoy jugando en dificultad difícil es un hueón difícil de, de matar. Entonces nosotros podemos cambiar las dificultades, ¿cachai? Podemos seleccionar el episodio, podemos personalizar los personajes. Cada personaje, bueno, le podéis poner una clase, ¿cachai? Podéis ser pistolero, destructor, médico, manitas, hueón, quizá weá, Rebanador, exterminador. Yo estoy con pistolero, ¿cachai? es un hueón de pistola. Ya estoy leveleando esto hasta el momento. No paso jugando todo el día, así que no los tengo todos leveleados, pero vamos a jugar con pistolero, ¿ya? y... podemos elegir nuestro personaje, ¿cachai? Eh, bueno, no le mostré los personajes, de ahí se los voy a mostrar O veámoslo al tiro, a ver, calmado A ver, eh, colección, aquí están nuestros personajes, ¿cachai? Estos son los hueones con los que podéis jugar Tenéis todos estos compadres Estos de arriba son de la campaña de Nueva York Estos son de la de Jerusalén eh, Estos son los rusos y estos son los chinos, ¿cachai? Ese icono que está ahí quiere decir que cada uno tiene como una historia, ¿cachai? Tú, ponte, tú lo apretáis ahí y apretáis Space y vi el video de la historia del weón, ¿cachai? Está bueno. Cada uno puede elegir el, el personaje que más le guste, ¿cachai? Para lo, dependiendo del episodio, por ejemplo, el episodio de Nueva York, puede elegir los de Nueva York, etcétera. ¿Ya? Entonces, ah, tenéis también armas, ¿cachai? Que las podéis ir leveleando. Eso está bueno, ¿cachai? A medida que vais matando monos, vais. O sea, terminando episodios te van dando como puntos, ¿cachai? Que podéis ir cobrando armas y las podéis ir mejorando y podéis ser más buenos en las batallas, ¿cachai? Tenés como mucha arma y está muy buena. Ya. Y eso sería más o menos. Ya, esto de mundo es que tú lo apretáis, cachai, y te salen como la historia de lo que está pasando en ese momento, cachai. Esto es lo que está pasando en Nueva York actualmente, que está la cagada, cachai. Las típicas historias. Pero ya, mucha intro, vamos al video games, cachai. Vamos al juego. Vamos a jugar una campaña multiplayer, cachai, y la vamos a jugar en lineal. O no, espérate, vamos a jugarnos una normal, weón, bueno, así, sin weón, eh. Multi multiplayer, eh. Espérate que no lo tengo en campaña, campaña cooperativa, ya en línea weón, bueno, ojalá no me toquen puros payasos Y ahí la vamos a jugar en... en normal weón, bueno, ya, normal Vamos a partir con Nueva York De ahí sale una pequeña historia, donde te están diciendo mientras los helicópteros del ejército estadounidense Puta, es que el rayo ahí le pone en color po. dice, mientras los helicópteros del ejército estadounidense alejan a la orden de infectados de Manhattan a una enorme zona de destrucción en el Bronx cuatro neoyorquinos intentan huir desesperadamente por el metro hasta el centro de evacuación en el río Hudson ya, está bueno esta es la que vamos. entonces esta está dividida en tres etapas descenso, visión del túnel y marea infernal, compadre vamos a partir acá, descenso Abandonados a su suerte por los estridentes de helicópteros del ejército, a los cuatro neoyorquinos no les queda más remedio que abrirse paso por sus propios medios hasta la libertad. Corren rumores sobre un tipo sospechoso que podría sacarles de la ciudad en un tren de metro. Eso sí, a cierto coste. Descenso, ya compadre. Estamos listos. Ahí está buscando jugadores en línea. ¿Cachai? Yo le voy a poner... Ah, vamos a elegir nuestra, nuestra preferencia de personaje... Tenemos Ángel Floreo. Vamos a ocupar un weón. Ya, este era como. Se supone que este weón es un, es un bombero que está en el. En el, en, la, en el tema de las torres gemelas, ¿cachai? El weón salió vivo y. puras weas. Entonces, eh, vamos a hacer ese. Bueno, también podemos hacer otro. A ver, algunas minas. Está esa minita, ¿cachai? Y esta morena que perdió a su familia y por eso está llorando siempre y todo el tema. Entonces, ya, yo voy a hacer... voy a hacer ángel flores, weón. Ya. Y... estamos listos. Ah, la clase. Vamos a ser pistolero. Ahora sí estoy listo. Lancémonos, compadres. La partida empezará al toque. Bueno, si se van uniendo eh, jugadores en línea, se van metiendo durante el juego. Ya. Vamos a matar zombies un rato, esto está muy entretenido. Llegad al metro, y ahí te vuelvo a contar la historia: que tenemos que llegar al metro porque hay un compadre que nos puede ayudar a salir de, de la mensa cagada que está pasando aquí en Nueva York. Ahí se empieza a escuchar la show. Ya, pues entonces tenemos que ir al metro a buscar la, la única solución que, que que tenemos para poder escapar de aquí de esta ciudad. Ya estamos abriendo la puerta ahí. Ah. No, vamos a hacer una pequeña visual general de cómo está la ciudad. Está lleno de cuervos, ¿cachai? Mucha sangre, muchos muertos. Vámonos. Con el botón derecho podemos apuntar. Como first person style, más o menos. Vamos a tratar de aplicar disparo a la cabeza. Podemos defender con un machete también que tenemos, apretando la F que viene por defecto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, esos son como zombies especiales, son muy parecidos a los, a los de Left 4 Dead, que hay, hay enemigos que son brigios también Como héroes zombies, son buenos, te sorprenden y te agarran un rato y te pueden matar de una Igual tus amigos te pueden salvar y todo La inteligencia artificial de los enemigos, o sea, de los amigos no es tan... no es tan tonta, weón. Lo que les quería contar es que el tema de las skills, ¿cachai? Ponte tú, tú las podías elegir por cada partida Como en este caso yo soy pistolero Puta, tengo... Mira, bien viene un, un jefe Tengo varias weas como más balas, ¿cachai? Más precisión ¿cachai? Cada, cada skill de personaje te, te da... Como un atributo, ¿cachai? Unos son tanques, asesinos, ¿cachai? Bueno, no asesinos, sino que... como que hacen más daño Las típicas weas que están en todos los juegos, ¿Es Ya, estas cajitas son para recargar armas Y tenemos acá, Medkit Ya tengo un botiquín Aquí puedo cambiar el arma Ahora estoy con esta, vamos a poner un fusil de explorador, ya A ver esta arma como dispara Ya, está buena Vamos a llegar a una granadita y nos vamos. A ver, hay dos personas que me, me falta un mono. Ah, ya viene un weón, parece, se conectó alguien. Que le den un pin como la wea. Chucha, ya vamos. Fíjense que cuando entre este weón, los monos se van a teletransportar adentro, miren. Cacha. ¿Un bug? ¿Cacharon esa weón? Puta bug del juego. Como está recién salido el jueguito, como que no han arreglado esa weas. Son medio... Uh huevo hueonados no, los no, no. Aquí salimos. Afuera está la mensa cagada, weón, y abajo está lleno de zombies, compadre. Ya, vamos a tener que ir a bajada a la planta baja. Keep moving, ship, birds. Vamos a buscar weas, ¿cachai? Que de repente hay cosas que uno puede encontrar, ¿cachai? Para poder abrir lugares cerrados. Vamos a ocupar la motosierra, carirra. Vamos. El otro weón está más apurado, parece que quiere bajar rápido. Vamos, le vamos, vamos. Ya compadre, aquí está un weón que se conectó. Vamos a empezar a limpiar abajo. La zorra que está aquí. Tirémosle una granadita a todos esos zombies? Pues a ver, veamos qué pasa. Listo. Se armó, compadre. Cacha. Ahora no empezar a llegar todo esto con acá, weón. Eso. Tenemos muchas balas, así que, calmado Llegaron acá arriba, weón Apliquemos motosierra ¿Otra granada? ¿Qué tal? Lo ideal es matarlos con la, con, la, con las armas normales Porque así las va a ir ¿cachai? Al final del, del nivel, weón, pues, claro, ir las con cosas nuevas, ¿cachai? Conviene matarlas con armas, por eso que no, no conviene tirarle granadas O ocupar armas especiales que te dan en el juego, ¿cachai? Como en este caso yo llevo la... La motosierra, ¿cachai? Puta, llegaron acá arriba Ocupemos la motosierra Mira este, weón Aquí vienen más Vamos, on <ríe> Vamos, vamos. Muérete. ¿Sacaron? Se ¿Sacaron? Se vamos a recargar la arma. Ya, compadre, vamos bien. Bajada a la planta baja, compadre. A ver. Ya, vamos a ocupar esta ametralladora pesada por si se pone dura la cosa. Esos zombies, weón, cuando los matáis, botan un gas ¿Cachai? Si te acercáis mucho, ese gas te quita vida Vamos Llegada a la estación del metro y aquí Vamos bajando ya compadre, weón, por este sensor que estaba malo Aquí encontramos como una pequeña zona donde nos podemos recargar Encontramos con esta Las weas que son Defensa que vamos a tener que colocar por todos lados vamos a colocar una ametralladora acá a ver yo voy a poner la ametralladora la, la voy a poner acá preparando defensa ¿dónde puedo ponerla? por acá Una no granada ya tenemos la Sentry, ahí podemos colocar zonas electrificadas también. Vamos a ver si quedan más cosas arriba. Parece que ya las colocamos todas. Chapman. Partámonos, démosle. Acción, acción. Ah, mira acá. Alambre. Vamos a, poner, vamos a acercar acá con alambre. ¿Cachai? Estamos, vamos, démosle, activemos Comenzar la batalla Ya, van a empezar a venir estos weones Allá vienen weón, caché la mensa cagada Esto va a estar bueno mira cómo pasan las weas. Vamos a poner por acá. Uh, semana ya, hay que llover este compadre. Vamos a ponernos para acá para leer un poco la arma. Se está poniendo un poco ruda la cosa. En cualquier momento van a botar esa weas. Mira, estos zombies, weón, como pasan, weón. Mírala. Bueno, haciendo que toda la munición, weón. Vamos. Bueno, se le acabó la. Parece que se le acabó la, a la Sentry las la balas. Las podemos recargar, ¿cachai? Ahí, mira. Ahí, mira. Se reactivó la Sentry, sí. Listo. Ahora tenemos que llegar a la estación del metro. Vamos. Espérate, le vamos a subir un poco el volumen al juego. No sé si se escuchará bien. Ahí sí. Vamos, vamos, vamos. Y aquí salimos las calles de Nueva York, compadre, weón. Está todo para la cagada. Me quemé, weón. Mira acá. Un rifle. Vamos, le vamos, le El otro buen ya se ando con todo. Ya que íbamos llegando al, al metro, vamos bajando al metro. Hay que defender el tren vale, A acá Córrete hay unos buenos que manejan el tren ¿Puedes Chucha, un tanque, weón, me agarró. Bueno. Chucha, córranse. arma tengo, weón. Una shotgun. Ya, vámonos. Le un poco la shotgun. Ya, lo que estamos haciendo ahora tenemos que ir a recoger suministro porque el weón del tren nos está pidiendo que le llevemos suministro. Toma, weón. Para poder partir. Entonces aquí yo encontré una caja Vamos, todos muy apurados para eso buscar la arma O sea, la... Oh Recargar cargar un poquito más Sale de acá, weón Oh, fea Vámonle, vámonle, vámonle Chucha ¿Cachai ese zombie? Anda patinando. Ya vamos, vamos, vamos a buscar más. Lo ideal es andar con los amigos, porque puta, de repente salen unos zombies que te agarran, weón. Bueno, no te sueltan más, ¿cachai? Parece que se conectaron. Mira, se conectó a esta gente a jugar. Hay que tener cuidado, vamos para acá. Nada por aquí, nada por acá. Vamos bien, ya, acá. Ya esto lo tenemos que ir a dejar al tren. Van dos de, dos de cinco, ¿cachai? le vamos le Voy a dejarlo al tren. Chucha. Sa putas, ¿Dónde salieron estos weones? Sale, hueón ¡Chucha, weón! ¡Puta, pero weón, me dejaron para la cagá! ¡Weón, vengan a ayudarme! Bueno, ahí, cuando uno caga, ¿cachai? ¡Puta, al otro compadre también, weón! Cuando uno caga, queda así como tirado y tu amigo te tiene que venir a rescatar. Ya ven a reírme, weón, por favor. ¡Weón, los zombies! Puta, pero weón, me rayé encima un montón de zombies Puta, la weón, necesito otra arma Necesito curarme, weón me estoy curando, me estoy curando, me estoy... ¡Sale de acá! ¡Vamos! Uy, weón, qué onda Ya Vamos a recargar la munición Ya estamos al máximo Vamos a cambiar el arma, weón Una granadita no estaría nada de mal Mientras mi amigo hace mi tarea Ahora sí vamos a la weón. que... Ahí estamos, listo Busca y recupera cuatro cajas de... Chucha, falta una caja de suministro, weón ¿A ¿Dónde están mis amigos? Acá están. Vámonos, vámonos, vámonos. Este weón llega a la última, vámonos. Chucha. Puta, de nuevo entraron todos estos zombies de mierda. Si no entran rápido, weón, se llenan. Muérete Escucha, ese weón va a romper el... ya Y ahí pudimos salir del tren, o sea, del, de la estación del metro, la primera parte El weón, le llenamos el metro con, ¿cómo se llama, con suministro y podemos partir y después de esto, claro, victoria, cachai Te empiezan a dar todo lo que estamos buscando Que es subir el level Por ejemplo, ya salí como el más asesino Asesino especial, cachai Rebanador, cachai Más asesinatos cuerpo a cuerpo Ayudando a más jugadores Después, experto en demolición, cachai Superviviente, nada que ver Porque para la caga Explorador, más objeto encontrado Cazador de cabeza Eh, jale Cachai Después te dan el... Como pistolero lo que he subido de, de level son 30 level máximos creo. Y te bloquean un skills, cachai, aniquilador. Finalmente, después te entregan los, los levels de las armas que vais subiendo de nivel. Y esto quiere decir que vais desbloqueando armas nuevas que podéis comprar, cachai. O sea, las podéis elegir para cuando eh, comienza una partida, cachai. Más los puntos. Mientras más difícil jugáis. Eh, te dan más plata, ya, vamos a, a ver la clase. Tengo 800. ¿Esto que es? Juego de mano, intercambiar armas más rápido. Un saludo aumenta. Casa que 25 de daño a los zombies especiales. Sí, está bien. Ya, sigámonos, sí, ya estamos. Después personalizo la arma y todo eso. Abajo, mis compañeros, yo tengo un demoledor, un tanque, ¿cachai? No me acuerdo cómo se llaman los que defienden. Un médico. Y yo soy el, como el pistolero, ¿cachai? Yo soy como el, el loquito que los mata a todos. <risa> ya, visión del túnel. Unas gigantescas puertas de mantenimiento bloquean el camino del tren hacia el norte. El socio del conductor en el interior deberá haberse encargado de abrirla, pero no contesta el radio. La única opción que tenemos es abandonar el tren y entrar a pie. Y entonces, ya, pues, cagamos. El tren se detuvo, al otro lado, weón, bueno, puta, el, el amigo del conductor se... Algo le habrá pasado que no podemos avanzar. Así que vamos a ir a cachar qué pasó. ¿Mm? Las historias son entretenidas, ¿cachai? Eso me, me, gusta. me gusta. Me gusta que tenga contenido el tema de ir a matar zombies y todo eso. Esperando a otros jugadores con menos capacidad en su ordenador. Están conectándose con... Un Atari No, no vamos a meterla adentro porque quiero verla Y la quiero dejar grabada la... No confío en ese compadre Ahí está llamando el amigo que se perdió Que no pudo abrir las puertas para que el tren avance verle. ¿Qué pasa? Vámonle, on drunk on radio. Vamos, a ver qué pasó al otro lado. We estamos alone. Sale, switch. Ya, estos bueno, están abriendo la puerta para que entremos acá, ¿no? ya. Tengan cuidado, weón. Viene un tanque, weón. Ese es un zombie especial, ¿cachai? El tanque. Ven pa' acá, weón. Uh, me agarró. buena uh. ah, bueno. No bueno, tenía que sacar la cara por el equipo. Y aquí que tenemos que hacer activar los interruptores, vamos. Vamos apurándonos vueltas, weón. Vamos a activar los interruptores. Acá hay uno Mira, una puerta Uy, ¿cómo lo hice para agacharme? Eso todavía no lo sabía hacer ah, ahí está bo. Ah, eso no cachaba hacerlo Doble, doble Doble clic en control izquierdo Y se baja Bueno, estoy jugando al computador Ya Vamos a abrir la otra puerta vamos o sea, el otro switch. Ya. Bueno, aquí mis socios están buscando como suministro o weas para poder abrir... Algunas puertas que traen como secretos, ¿cachai? Bueno, en realidad no son secretos, traen armas, escondidas. Vamos, vamos, vamos, vamos. Por ejemplo, ahí abajo hay una puerta, esa puerta es especial, ¿cachai? Esa la podéis abrir con un detonador que encontréis por ahí. Hay varios detonadores escondidos dentro del mapa, ¿cachai? Ya, para abrir la puerta. Y aquí se va a poner bueno, compadre. Vamos a tener que... Mira, le vamos a poner en mi paso a ese weón. Mira. le ¡Weón chueco! Vámonle, vámonle, vámonle. Mira cómo se retuerce ahí en el suelo el zombie ese. Vamos, vamos, vamos, vamos en un una, una granada. Y aquí vamos a tener que empezar a, a equipar el lugar Vamos a correr una, to una torreta automática Chucha, chocha, chocha la wea Vamos a pisar Ah Vamos a poner una torreta acá Puta, activaron la weá weón, vienen con tutti Mira la mensa que había Esto, bueno, definitivamente no está ni ahí con Con colocar la sentry, weón Ya O soy yo el malo que está Como nada que ver con el equipo, así Vamos a matar, weón Chucha Cárgate rápido, arma penca, weón. Mira que todo lo que se mora, uno, dos, tres, como 20 segundos en cargarla, weón. Le el arma. Ah. Vamos, vamos, muéranse, muéranse. La ya sacaron, sale en el una granada el weón chueco. Ocupemos la mueran muéranse, muéranse. Este, este. Such. Ahí llegó el tren. Ya, a ver qué arma subfusil compacto, carabina ya, carabina. Esta es la que quiero Levelear Vámonle Mira, ahí hay otra puerta que podemos activar, ¿cachai? Con si que encontramos switch no. mira qué hay, que a ¿Qué hay acá no? ¡Una bazooka! fusil de asalto... ¡Ya vamos! ¡Atrás, weón! ¿Alguien está muerto? ¡Ahí! Vamos. ¡Sale! Tenemos que bajar el gas que está aquí en la. Mira, mira, que hay un zombie especial chucha. Se, casi se me tira. Tenemos que ir bajando el gas del lugar para poder ir descendiendo, ¿cachai? Entonces, todo eso verde. Hay que ir activándolo. A ver, aquí lo va a activar. Ya, entonces vamos a bajar el nivel del ca... Del, del ya. ya, tenemos que buscar una llave porque no, no podemos activar la cuestión sin la llave, entonces tenemos que ir a buscar cadáveres Acá hay un cadáver, a ver, vamos a ver si está acá Ahí el negro... Mira, mira, mira. Joda, no sé por qué siento que no el zombie. Me veo lento para cargar el, el gordo este, eh. Vamos a cambiar el arma, güey, no me gusta tanto esta ermita Chucha, ¿qué fue eso? Carga rápido, gordo Ya ni una otra arma más buena que esta, weón. Ya activemos la weón. Activa la, pues esta weón tiene que activarla, la negra. Ya, bien. Ya, ahora hay que bajar. Puta, algún secretito, algo por ahí, una ermita diferente. Mira aquí. Gacha. Esto es algo que nadie ve, ¿cachai? Uno que se cura solo sin que el equipo sepa. Y después quedarse con el botiquín para que. Para no curar a los demás. Eso es, es antideportivamente. Ya, y aquí hay que bajar rápido, weón. Porque ah, los buenos es que tienen que arriesgar sus vidas. Buscando la llave en el medio del gas. Entonces, como yo no me quiero arriesgar, lo voy a defender de acá. Mierda. Yo creo que le pasa al cobarde. Ya, busquen la llave allá. Va a tener que ir yo, weón. Bueno. Vamos a empezar a marear, weón, bueno, con el gas. Ya, vámonos, vamos. La encontró la, la morena de nuevo. Bien, weón, bueno, como tiran una, una gran acá, weón. Bueno. Cuidado con el weón del gas Tan no <risa> nada más, chao. Ahí va a explotar, cacha. Uh. <risa> ya. Vámonos, vámonos, vámonos. No hay otra arma por ahí ya. Eh. La misma weón, carabina de casa Ah, me están curando porque no no necesito que me curen. Gracias. Vénganse para acá nomás, compadre. Vénganse, vénganse, vénganse vaca. Eso, buena. Vamos. Están todos metidos dentro, sí. Ya, ahora a correr nomás, tenemos que llegar lo más rápido a lo más alto. Corran, corran, corran, corran, corran, que aquí que, que puro correr, compadre. Porque viene una horda de zombies, weón. Correr, correr, correr, correr. Ir peleando, weón. que ser rápido no va, weón. Ya, llegué. Mira cómo se tiran los weones, vamos, vamos, vamos, vamos. Ya tienen que apurarse estos weones en llegar. Mira cómo caen los zombies, weón. Vamos a disparar el A ver. Ahí sí. ¿Qué pasa con los que se demoran tanto en llegar, weón? A ver, esto explota. Sí. Bien, dejé a. para uh. Ahí, para que, pa que proteja un rato. Puta, los otros weones que onda, weón. Como son tan payasos, apúrense. Vamos. Oh. Sale, weón. Estar ayudando a ustedes. Mira, me va a un tanque, weón. Ya, un tanque. Más zombie, weón. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ah, espérate, calmado, que acá hay, hay, hay amo. A ¿Eh? ver, no, no hay amo. Ah, mira, este weón está abriendo. Ah, no, no tenía. Pensé que iba a abrir la, la puerta sellada. Vamos, rápido. Vamos, en el conducto de aire. Puta, ¿quién tira una granada, weón? Bueno, en modo ultra difícil, weón. Puta, eso, esos errores son satánicos, weón. Ya vamos nomás. Hey, Steve, we made it back to the hub. Oh, well, I've underestimated you. If I was a Batman, I'd have just lost my arm. ¡Sale! ¿Saliste duro? ¡Puta! ¡Ay, weón! estar mirando. Ya, veamos qué arma hay acá. Mira, fusil de combate. Sí, este se ve más cool. Ya, vamos a recargar un poco de arma. Vamos a ir a instalar... Ah, estos ya tienen todo listo, puta, que me salió bueno el equipo, weón. Ah, mira, acá, acá falta montar una torreta la Vamos a poner acá, compadre Para que nos defiendan de los buenos que vienen por acá, por la espalda De acá vienen todos los hueones Por atrás, por atrás, por atrás. Mira un tanque. Se le acabaron las balas a una, no, ahí está. El tren como está? También mensa cagada, weón. Vamos. Esta arma de la la weá Pero muy poderosa compadre Todos muertos Allá vienen más weón proteger el tren nomás. A ver, tiramos una, una. Una azúcar. Voy a recargar el arma, mal. ¿no? Vamos. Oh. Acá. Todo muy tranquilo. No, no tan tranquilo. Oh, Vamos. Vámonle, vámonle, vámonle. Vámonle. ahora tengo que acabar esa molotilla Listo, eliminamos la horda compadre, volvamos al tren Es lo que es un chistosín, ¿eh? Se tiene una talla, así como que los va a abandonar. Y aquí terminaríamos la segunda etapa de Nueva York. Y vamos a la última. Vamos a ver cómo estuvo el progreso. A ver qué tal. A ver qué tal mi progreso Asesino ya. puta asesino especial. Nada más especial especial asesinado un nadie. Mano amiga, bien. ganador Cazador de cabeza. puta me ganaron. No sé si el superviviente, menos daño recibido. más poyo, el más cobarde. Wea. Ya, pistolero. Vamos, nivel 29, compadre. Muy bien. Bonificación de rendimiento. Estamos muy poco de llegar al nivel 30. Y me dan. Mirad, leveleo de armas. Carabina de asalto, compadre. ADP. Estas son todas las armas que yo ocupé durante esta partida. ¿cachai? Que les van dando experiencia para poder. ...de bloquear una, una arma nueva. Finalmente me dan 250 de, de... puntos para poder cobrar arma. De, eh, ya demora el toque nomás. Después brotea, broteamos la arma. A ver si alcanzo mientras... ...ya estoy listo, así que... Podemos hacerlo mientras... Aquí están mis armas, ¿cachai? Los que están con amarillo son las que yo puedo comprar, ¿cachai? Y después seleccionarla. La ballesta la estaba estado leveleando también, mira. Me tengo que ir leveleando la ballesta. Vamos a comprarla al toque, ya que tenemos 500. Comprar. Y la vamos a seleccionar, ¿cachai? Entonces, cuando yo encuentre una ballesta, me va a salir la que yo seleccioné acá, ¿cachai? Me quedaron 80 puntos. Pero está bien, pues tengo ahí esta nueva. Mare Los gritos de la horda sin fin se elevan sobre el estruendo de los fuertes cañonazos mientras el ejército libera una auténtica guerra contra los zombies. Cuatro supervivientes corren desesperados. Cuatro supervivientes corren desesperados hacia el Hudson con esperanza de poder escapar a la, eh, eh, escapar a la locura. Bueno, aquí ya salimos del tren y todo el show. Y ahora tenemos que llegar al río, compadre. A subirnos a un barco y escapar en el mar menos mal que los, los zombies no nadan weón. son... ya si los zombies nadaran weon sería abrigido, no hay, no hay lugar donde salvarse ya, cargando lógica el, el video game está bueno este video game, me gusta yo he tenido el tema de levelear armas, levelear personajes skills and others ya vos, que parte luego que tengo que esperar a los otros jugadores, como siempre Toda mi vida lo hagan Y aquí está el ejército peleando con los zombies Haciendo cagar la ciudad Entonces nosotros tenemos que escapar por el río normal. Silence El silencio te Have mejor with your con Nutcase Ya compadre. Última etapa de Nueva York. Puta, la negra me quitó lo... Ya. Me quitó la granada, wey. Ya vamos, vamos, vamos. Hacemos rápido. Bueno, los zombies aquí están escapando porque, o sea, no están escapando. Van a pelear con la, con los soldados. ¿Cachai? Todos ¿Todo esos zombies que van para allá room. Porque están peleando con, con los, los soldiers Acá tengo granada Motosierra que ya la... ¡Sale! Puta, empezaron a atacarnos nosotros ahora Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos bueno, compadre, vamos Mira, me está atacando un... un bicharraco Estoy buscando si es que hay algo... alguna... algún explosivo para poder abrir puertas. Pero corre, encima, man. Mira esos errores, ese weón viene patinando, weón. No para que por un juego mal hecho, weón. ¿Qué onda el mono? ¿Qué tal mi granada? Oh. Era una ballesta, compadre. Vale, este rifle. no pues me lo quitó, puta. Oye, devuélveme el rifle, man. yo quería el de francotirador para idear el. Mira, como ya, será, vamos. Vamos a ver si hay cosas acá escondidas. Ups. Aquí le llaman los Z. ¿eh? Nadie tiene para abrir ahí, nadie. Pues todos andan apurados en esta weón. En vez de estar buscando... Ya, ese zombie que está gritando acá llama a la horda, ¿cachai? Entonces hay que echárselo rápido. Escucha, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me metí, weón? ¿Dónde está mi amigo, weón? ¿Me queda atrás? ¿Dónde están? ¿Dónde están estos weónes acá? Ah, por acá, ¿verdad? Vamos. me está quedando atrás con un pollo, weón. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, ese el que se queda atrás, weón. Puta, ¿pa' dónde? Pa' acá. Ups. ¿Por qué fueron para allá si para allá no es? Igual, que tanto me la puedo con todo. Tengo que, tengo que hacer toda su tarea, ¿acaso? Ahí está correcta ella. ¡Chucha! ¡Sale! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos. Ya llegamos. En este punto de encuentro tenemos que... Empezar a... Mira, aquí tenemos una puerta, weón, pero no tenemos bomba explosiva para poder abrir. Tenemos que colocar defensa acá, pues weón. Oye, pero no hay, no hay no hay para poner defensa. Allá está la caja amarilla. Oye, me andan quitando todo, weón. Ya esta mina colocó ahí defensa de cerco eléctrico, ¿cachai? Yo me voy a generar un poco no, no, on, hey, Ah, mira Franco tirador Ven para acá Quiero leer el franco, tira, el franco tirador Vamos Le llamemos no nomás. Uh, llamemos Puta que soy seco. Gastando una granada y balas, weón. Acá vienen. Vamos, bueno, estos weones van a derribar esa puerta, weón. granadita para allá o no? No tengo granada, bueno. La da weá, otro tanquema. más. Chao Bueno, no tengo bala. Ya iré a buscar bala, Weá Recarga, recarga, recarga, recarga. Oh, weón, déjenme subir. Oh, estoy para la cagada. Oh, está abrigido esto, weón. Mala idea, haber. Eh? Mala idea haber agarrado al Nipper, weón. Puta, dañaron a una persona. Oh, no, weón. ¿Pero cómo, weón? No, weón, no No, cagamos, cagamos Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre No, weón, en la salida no Sálvame, sálvame Uy, weón yo me estaba quedando pegado ahí, ¡vamos! El guatón dejando... haciendo problemas, ¿cierto? ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! corre oh, Guay, ya la vi pelúa, ¡Pensé que iba a morir! No hay nada para Ya, llegamos, weón. Puta, los otros, bueno, es que les pasó, ya viene Vamos oh. Ya, ahí vamos a cambiar esta arma, weón, para la próxima oleada de, de, de zombie, weón bueno, Ni cagando voy a ocupar esa arma Oh, la ballesta, weón. Justo la había actualizado, weón. Ahora me enargan a ocupar la ballesta. Acá hay una weá. Yo sé que hay, aquí hay algo. ¿Veis? Mira, mira, mira, weón. Mira, ¿Ven? tengo que hacer yo las tareas difíciles. Vamos. Que pasar piola acá sin meter río, weón. No, pues estará metiendo río, eh. Ah, qué tal mi, mi puntería, Mira ahí, en la cabeza. Weón, puta, qué weón, quién metió río. Ya corran, weón, en vez de estar acá. Vamos, vamos, vamos, salgan, salgan, corran, corran, corran. Está la weá, weón, arruinaron toda la weá. Vamos, corran, corran, corran Ups Botiquín, botiquín, botiquín Ya, cualquier otra arma que sea, no es esto ¿Qué es esto? Carabina, ya weón, cualquier weón, pero menos la ballesta después de esta weá. caché que están bombardeando Aquí llegamos, llegamos al... Uy, uy, uy, no, no. Las torretas. A ver, bueno, a esa wey hay que matarla. Eso es lo bueno: de capturar alguna ametralladora, ¿cachai? Mira, granada. Ya vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Yo tengo aquí, miren, miren, yo tengo un explosivo, miren, fíjense esta wea. Voy a colocar este explosivo y voy a sacar como un secreto aquí, ¿cachai? O algún arma para defender Pero, weón, ¿dónde Puta, weón, ¿dónde están los demás, weón? ¿Son tontos o qué, weón? ¿Por qué van para allá, si para allá no es? Ya, hay que colocar las weas Ven, miren lo que estoy logrando gracias a mis super skills Voy a acercar acá, weas. voy a colocar todas las weas A ver dónde me puedo poner defensa Acá No, esto es una ametralladora, una torre. A ver Acá arriba una automática, weón. Bueno. Ya ahí está. Ya. Tenemos motosierra. Mira, un botiquín. Ya. Necesito un arma también, una bazooka por último para defender. Ya. Hay que buscar defensa weón, aquí hay que buscar defensa, aquí se va a poner bueno Mira, aquí hay otra puerta para abrir Hay que buscar por todos lados, ya estos van a activar para partir el show Vamos Ya, ese bote que está allá lo tenemos que atraer, ¿cachai? Para poder excavar en el bote Entonces ahora es cuando va a quedar la caga Yo vamos a poner por acá un ratito, vean, hasta que los zombies dejen la zorra Porque no quiero que... No quiero que destruyan la weas, estoy Ahí. Hay otra torreta que es esa punta vaya, ¿cachai? Van a venir buenas de ahí, allá. Ya, venís el Vamos, vamos, vamos. Apúrate, bote. Bote. Ahí arriba, sí, weón. Ahí es una pura azúcar nomás. Chucha, pasaron para acá, weón. ¿Y cuánto le queda a esta cuestión? Vamos. Mira la mensa que, que viene allá. Buena, buena, buena. Llegó el barco, vamos. Vamos, vámonos, vamos. Vámonos. Bueno, uno se puede quedar acá un ratito leeleando, ¿cachai? Que nunca está de mal leeleando... Oh, en un tanque, weón. Ya. Y eso sería, compadre. It's just al lago Champlain. Bueno, y eso sería el primer episodio de Nueva York, compadre, de World War Z, que está muy entretenido. Vamos a ver cuánto ganamos, a ver cómo nos fue. Asesino de zombie, que es como primero. Segundo en Asesino Especial, tercero en Reganador y tercero en Mano Amiga. Quiero ver cuánto me dan de puntaje, experto en demolición, segundo, cazador de cabeza, tercero, explorador, segundo, y superviviente, tercero. Vamos a ver si llegamos, no, no alcanzamos a llegar a 30. Mira, nos faltó poquito. Ya, leveleo de armas, ballesta, ADP, Fenjata. Fusil de Acerto ARK y carabina Cazapac. Y mis puntitos ahí para cobrar. Bueno, eso era. Ya, pues dejémoslo hasta acá. Después vamos a jugar otro episodio, el episodio 2 Jerusalén, en otra grabación. Ya, estimado. Yo por ahora los dejo. Y bueno, espero que les haya gustado. ¿Mm? Nos vemos en otro poquito el recuerdo para que sigamos viendo el, el episodio de, de Jerusalén ¿Mm? ya mister nos vamos y espero que le haya gustado World War Z esta noche de video aquí. nos vemos en otro episodio un abrazo